¿Qué pasa figuras? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy mecánica de emergencia en ciclo somozara. Aquí. Bueno, pues mañana tocaba salida con la bicicleta de montaña. Y me vengo y me encuentro con la rueda delantera pinchada. Vamos a intentar echarle líquido, pero si no se con el líquido, necesitaré poner una seta. ¿Sabéis setas? No, esta, esto no es una seta, esto no, no, no, no, las setas, la de la bicicleta, esto, esto es una seta, era, ¿ves? Es como una especie de parche que se mete de dentro para afuera de la cubierta y entonces te tapa el agujero. Esto es una llave de obús, ¿vale? Esta cosa es chiquitaza. Entonces, lo meto aquí en el obús. Quiero, me Lo dirás tú. Ayudar, bueno, he quitado. La he quitado el obús y ahora agitando bien el botecico, vamos a meterlo por aquí y a ver si no se desparrama mucho con el suelo de la cocina porque si no la mujer me dará para el pelo. ¡Ah! Al pelo. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer, Cuatro o cinco chufletadas y ahora meto el obús y. A ver si hay suerte. Pásate, He quitado un poco la mierdecilla que se queda de, en el obús, porque eso algunas veces hace que no cierre del todo bien y se va escapando por el propio obús un poco el aire. Y ahora a apretar. Ay. ¡David! ¡Pinchar! Vale, ¿qué? ¿Qué dices? Vale. vale, la bomba, fuerte, de arriba abajo. Vale. Vale. Más rápido. Más rápido que no carga. Bien. Ahora la bomba no he hincha. Vamos a tener que comprar una bomba. Sí que hincha, sí. ¡Eh! Sí que hincha. Ok. A funcionar. Le he metido sobre 3 kilos. Entonces... Importante. No sé dónde está la pérdida. Allá. en el obús sonaba la de la válvula se cuenta que no se que no se cuenta, cuenta que no se cuenta que no se cuenta que cuenta que cuenta que cuenta que que la pérdida estaba por ahí y se cuenta que se con el líquido lo hemos metido ahora 3 y con el líquido. Pues a ver si se ha sellado y de aquí a una hora vuelvo, vuelvo a comprobar y si veo que ha bajado ya habrá que destalonar y meterle por dentro la seta <risa> ¿Eh? De aquí De ahí estaba saliendo, ¿verdad? Ha reventado, ya lo suponía Suelta, Queda, suelta ¿Lo pongo ya? Cápalo ¿Qué más es? es importante las reparaciones de tuvelés hacerlas en la cocina o en la galería. No hay que hacerlas en el salón, ¿vale? Ni en el dormitorio, porque se puede llenar todo de líquido y, y, y se <risa> lo de la leche. <risa> Al final hemos encontrado el fallo: el venía por aquí, justo en la raja esta no ha, no ha aguantado la presión. Los 3 kilos o 3 kilos y medio que le hemos metido no ha aguantado la, el taponcico, el líquido tuvelés. Entonces toca desmontar. Y meter la seta ya, la ya, ya quiero meterla, ya quiero meterla Vale, venga, a ver se -ta, se -ta, se -ta. Lo primero, para trabajar cómodo Vamos a quitar la rueda David, que no me ve los pollos pues. Lo primero, para trabajar cómodo Vamos a... a quitar la rueda Existe la posibilidad De que al... Después de destalonar De meter la seta E intentar volver a talonar no pueda, no talone. Entonces ya el lío sería gordo. Porque no tengo aquí en casa compresor ni posibilidad de a ver, de talonarlo de, de manera normal. Entonces probaría a meter una buena de CO2. Que no me puede ver el nutricionista comiendo patata, David. Voy a intentar destalonar lo mínimo imprescindible. Solamente el agujero justo para meter, la para meter la seta. Y vamos a dejarlo todo preparado para hacerlo muy rápido, para que pierda la menor cantidad de líquido y, y para que destalone lo menos posible. Entonces hay que dejarlo todo preparado. ¿Dónde está la seta? Por lo tanto, perdiendo las setas. Bueno, Podría haber intentado poner una mecha, pero la seta da mucha más seguridad. La seguridad es que mañana no va a quedar tirado, no va a poder salir en bici. Para aligerar un poco de peso en las ruedas, pues voy con cubiertas muy finas y me ha pasado siempre. Eh, como soy un brotas, wow, ya verás, todo destalonado, qué lío. Esto no va a enganchar. qué miedo. Ahí está, déjame el otro, David, el otro desmontable. Esto está He destalonado solamente esta parte. Lo demás creo que está medio sujeto. Creo. Entonces, a meter de aquí, de, de dentro para afuera, por el agujero. Ahí está. Y lo saco por aquí. Papá, mira esto. A mí. Si no puedo talonar, esto de momento no lo voy a cortar. Esto será lo último que corte. Primero voy a intentar montarla y talonarla. Y esto ya lo último. Pequeño truco para talonar es quitar el obuz. Entonces el aire entrará más fuerte y directamente. ¡Adiós! A ver la bomba. Yo vivo aquí dentro. Aquí vivo yo. Tururú. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Lunar! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! Dame una patata con sin, sin necesidad el de utilizar... Sin necesidad de utilizar bombona de CO2 ni nada. Ole. Y sin necesidad de compresor. Eso es porque las llantas, en vez de tener lo que serían los laterales, en vez de tener en forma de uña, ¿sabes? Son completamente rectos. Y tiende a talonar mucho mejor la cubierta. ¡Hala! Ole. Mañana salimos en bici necesito las tijeras la tujada, rápido. ahora cuando quito la bomba saldrá todo el L, y hay que estar rápido para, para meter el, lig, el dedico Ahí está. y el obús rápidamente quito el dedo y obús para dentro y con la llavecita Intentar. Más cerca, más cerca Más cerca, más cerca Más cerca No, pero la cubierta no hace falta que la... Y con la otra mano puedes no. Ahí, dale Me estoy dando Ya está Y se acabó bueno, espero que os haya servido de algo este vídeo Que le deis al like, a compartir Lo ponéis en los grupos de whatsapp o lo que tenéis y, y bueno, y un saludo, eh, hasta el próximo vídeo De mecánica eh, de emergencia con Murillo Y Mi papá está un poco